Fíjate, Tania, el, la cumbre, nosotros estamos ya, no, al salir de aquí estamos listos, Nicolás, ¿no? ¿No? Para, para llegar allá eh, mañana a participar en las cumbres, son varias cumbres, varias cumbres. Hay una cumbre que es una reunión de Mercosur, nosotros somos miembros asociados a Mercosur, aún no miembros plenos, pues estamos esperando que el Congreso de Brasil y el de Paraguay aprueben nuestra... aunque ya se aprobó a nivel político, ya cumplimos con todo. El tema es eminentemente político. Ahora, pero somos ya miembros de Mercosur, miembros asociados. Luego viene la cumbre de la UNASUR, una cumbre corta, para revisar eh, decisiones anteriores y hacer alguna, alguna, alguna discusión, que será seguramente muy, muy breve. Y luego la cumbre central, que es la cumbre de América Latina y el Caribe. Eh, esta cumbre, yo creo que lo más importante es que mm, es una cumbre sin, sin la mirada directa, sin el tutelaje de los Estados Unidos. Es la América Latina y el Caribe junta todas. El Caribe, las Antillas Mayores, como llaman, el Caribe Anglófono, Centroamérica, América Latina, toda América Latina eh, eso le da a esta cumbre un carácter histórico pudiéramos decirlo Tania porque es por primera vez con la presencia relevante de Cuba porque hay que recordar que producto bueno de la presión del imperio y, y tristemente la llamada doctrina Betancourt, fíjate cómo Venezuela fue y ¿no? eso es una de las demostraciones de lo que yo dije hace un rato Venezuela era base de operaciones gringa De aquí salió la llamada doctrina Betancourt. Aislar a Cuba Del resto del continente Y a Cuba la aislaron pues No, la agredieron La excluyeron de todos los espacios del debate De los encuentros Ahora Cuba retorna Raúl salió esta mañana rumbo a Bahía Rumbo a Bahía a participar en esta cumbre Es muy importante eh, no, no hay ningún tutelaje imperial, y en libertad plena vamos a sentarnos allí, los primeros ministros, jefes de gobierno, presidentes de, de este gran territorio de nuestra América, a, a debatir bueno, sobre eh, la crisis mundial, la integración, el desarrollo, nosotros tenemos un conjunto de temas que colocar en la mesa, algunos, algunos ya... Eh, están o son proyectos en marcha como el proyecto Telesur por ejemplo, es un proyecto de integración pues cómo nos integramos de verdad si no, sin, sin, sin un canal sin, sin cómo se llama sin, sin una estrategia sin una cultura sin una eh, comunicación permanente entre nuestros pueblos Telesur es un proyecto en marcha ¿Eh? el satélite Simón Bolívar es un tema bueno, ponerlo a la orden allí para que todos los los pueblos, los gobiernos sepan que Venezuela tiene nuestro satélite y que, y que ilumina, ¿no es? Como se dice, no, ilumina, ilumina toda la América Latina eh, y el Caribe con la banda eh, KU, ¿no? Y KA, y la banda C, yo me estoy estudiando la cosa, no creo que ustedes dos se la van a pasar por ahí eh, hablando y lo dejan a uno leerlo ahí mirando para allá para el satélite. Hicieron un buen programa estas dos ministras nuestras con Walter Martínez. Bueno, entonces, eh, el tema, el tema, de, el tema de, que debatimos aquí en el ALBA, en el ALBA, porque ahí nos vamos a conseguir además, Tania, un conjunto de, de, de, de países que conformamos distintos instrumentos de, de, de, de, geopolíticos, de integración, de interacción y de intercambio. Mercosur, Unasur, El Alba, Petrocaribe y Venezuela, en todos esos espacios tienen un papel modesto pero importante que, que jugar, que seguir jugando. Nosotros hemos propuesto eh, el, el, el tema, por ejemplo, de una Petrosur, una Petrosur ¿no? de un gasoducto del sur, y el sur ya no solo es Suramérica, el sur somos, de México hasta la Patagonia. Somos el sur, pues. Somos el sur. Todo, todo, cómo enfrentar esta crisis. Sería, creo que puede ser útil para eh, algunos países que nosotros expliquemos, expliquemos como lo hemos hecho en, en, en Sudamérica, en el ALBA, la manera como hemos eh, creado el Fonden, por ejemplo yo tuve que decirle a la directiva del Banco Central, ¿eh? aquí mismo le dije, bueno, si ustedes no me ayudan en esto, yo voy a tener que decretar la emergencia nacional e intervenir el Banco Central. Intervenir el Banco Central. Se nos estaban yendo todas las reservas. Y eso es algo que estos vagos, que esta burguesía no dice, no, como que van a decir... Es que ellos quieren volver a controlar esto, Tania. ¿Para qué? Bueno, para controlar la riqueza del país y para obtenerla.